Hola, soy Jacqueline Bagamo de Zapata, paciente de peritoneo de diálisis hace aproximadamente un mes. Yo, cuando tenga la posibilidad de vacunarme contra el COVID-19, lo haré. Lo invito a los pacientes que se vacunen también, no tengan miedo. De vacunarse, porque nosotros somos pacientes de muy alto riesgo. Yo me vacuno.